De la fe que conquista siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Esta semana el Señor nos trae en esta clase virtual que, que no nos estanquemos, que sigamos creciendo. Por eso el Señor, perdona que sea uh, uh, remundante diciendo ese título, no te estanques, sigue creciendo. El Señor nos está diciendo, no te estanques, sigue creciendo. Y por eso el Señor en esta clase virtual, mis hermanos de cristianos en la gloria de aquí, de la fe que conquista, nos dice en 2 Pedro 3.18, antes bien, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor no está diciendo, mis hermanos cristianos, sin la gloria, que no nos estanquemos, que sigamos creciendo a pesar de lo que estemos escuchando, de lo que estemos viendo. El Señor quiera Quiere que tengamos ese compromiso con Él, nos llenemos de su presencia, que sigamos escruiñando, haciendo sus ayunos, eh, asistiendo a la iglesia. Eh, muchas veces queremos cargarnos de, de los problemas de otros, pero entreguemos esas cargas al Señor. Oremos al Señor, que Él sea el Señor, obrando en esas vidas, obrando en esas almas, porque muchas veces se les dice, pero no hacen caso, oremos por ellos, que el Señor va a actuar como ha actuado en nosotros. Por eso la palabra en el segundo de Pedro dice, 18 dice, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo también nos dice en Efesios, mis hermanos, que el amor excede a todo conocimiento y la palabra es clara en Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la, la plenitud de Dios. Mis hermanos de cristianos sin la gloria, conocer esa profundidad, Conocer esa altura, conocer esa altura, mis hermanos de Cristo en la gloria, tipifica reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Tipifica que necesitamos llenarnos de esa gracia y de ese conocimiento. Una vez más, escurriñando la palabra, entendiendo su palabra, orando, teniendo esa intimidad con el Señor. Porque muchas veces queremos, nos sentimos como estancados, pero queremos seguir creciendo. Pero el Señor te dice, hoy en esta clase virtual, en esta semana, no te preocupes pequeña, porque yo siento pequeño, yo siento que a veces quieres eh, botar la toalla decir, no puedo más, ya no quiero seguir más. Pero en esos momentos, aunque no me veas, no me sientas, yo estoy contigo, yo te estoy abrazando, mi Santo Espíritu te está llenando de mi presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Efesios, Efesios 4.15 nos dice, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, que es decir, Cristo Jesús, mis hermanos, de cristianos en la gloria. El Señor es muy claro en su palabra. Para que no nos estanquemos y sigamos creciendo, necesitamos crecer en ese amor, mis hermanos. Debemos crecer como el Señor a través de su Hijo nos ha enseñado, mis hermanos del la gloria, que debemos de crecer, que debemos de ser diferentes, que debemos de ser esos grandes embajadores del reino de los cielos. No te estanques, mi hermano, no te estanques de pronto porque no estás viendo esa transformación en tu familiar, en tu vecino, en ese compañero de trabajo. Sigue orando porque el Señor va a actuar en su momento perfecto. Él no llega antes ni después. Él llega en el momento perfecto y indicado mis hermanos de cristianos en la gloria primera de corintios 13 11 nos dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño mis hermanos de cristianos en la gloria hace mucho tiempo si estás comenzando en los caminos del señor eh, eh, nos cargamos y nos llevamos cosas que no eran nuestras hoy en día Estamos aprendiendo, o si estás aprendiendo, entrégales esos cargos al Señor. Él va a obrar. Entrégale esa ansiedad, ese problema, esa angustia. Entrégasela en el nombre poderoso de Jesucristo a Él. Entrégasela porque para Él es más llevadero que para nosotros. Recuerda que el Señor no nos, va dar, no nos va a dar cargas que no podamos llevar. El Señor sabe nuestros límites. El Señor sabe a lo que tú estás dispuesto a ir y a y llegar con Él en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso, esa salvación eterna que el Señor nos está diciendo, no te estanques porque yo quiero estar con la eternidad contigo, te dice el Señor en el nombre poderoso de su, de su Hijo Jesucristo, que a través de su Santo Espíritu estamos conociendo la verdad, y esa verdad nos está haciendo libre Estamos creciendo cada día más en el nombre poderoso de su nombre. Por eso Colosenses capítulo 2 del, y el, el versículo 6 y 7 nos dice, Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor así anda en él, firmemente arraigados, edificados en él y confirmados en vuestra fe. El Señor nos habla bastante de esa fe que debemos de tener, tal como fuisteis instruidos rebosando de gratitud. De esa gracia que nosotros recibimos, mis hermanos de Cristo, en Crist Crist la gloria de aquí, de esta clase virtual de la fe que conquista, de esa gracia debemos de dar, de esa misericordia que el Señor nos da, esa misericordia también debemos dar, mis hermanos de Cristo en la gloria Y es por eso que el Señor nos está diciendo De manera que si recibiste, eh, de por tanto, de, de esa manera que recibiste a Cristo Jesús El Señor así anda en Él Él es el ejemplo de ejemplos Y de ese ejemplo de ejemplos debemos de seguir Debemos de aprender, mis hermanos de Cristo en la gloria Y es por eso que firmemente arraigados y edificados uh, en Él Y confirmados en vuestra fe esa fe que siempre debemos estar. Esa fe, mis hermanos del en en la gloria que el Señor está, te está diciendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú me estés escuchando en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor quiere hacer la obra sobrenatural en ti. Está en ti en que tú le abras eh, las puertas de tu corazón al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor... Está, no es una casualidad que tú me estés escuchando. Es un gran propósito que el Señor ha puesto. ¿Para qué? Para que tú no seas estancado, sino que sigas creciendo en su presencia, para que tú sigas creciendo eh, en el reino de los cielos, porque tú eres una gran embajadora, un gran embajador del reino de los cielos. Y por eso el Señor quiere hacer lo sobrenatural en tu vida. Por eso el Señor quiere hacer lo sobrenatural en cada uno de nosotros, mis hermanos de cristianos, en la gloria. Por eso recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron vuestro testimonio los antiguos, mis hermanos de cristianos, en la gloria, querido oyente. Y es por eso que también el evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice, yo soy la vid, vosotros uh, los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada, mis hermanos. Una vez más, para, no, para que no estés estancado, debes de permanecer en Cristo Jesús y así seguir creciendo. Y así seguir haciendo lo sobrenatural, porque nosotros no somos nada. Nosotros somos simple unos instrumentos, uno más del montón. Pero el Señor se le ha placido mostrar su gloria a través de ti a través de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de aquel compañero de trabajo que tú le hablaste de, de, de, de, del Señor Jesucristo, le dijiste, eh, Jesucristo te ama. Eh, no te sientas estancado, siga adelante, porque el Señor tiene cosas maravillosas para ti, porque el que crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Mis hermanos de cristianos en la gloria, ya para ir terminando esta clase virtual de que no te estanques y sigue creciendo, el Señor nos lleva a Isaías, en el capítulo 41, versículo 18, que nos dice, en los lugares altos abriré ríos y fuentes en medio de los valles, tornaré el desierto en estanques de agua y, manan y en manantiales de agua la tierra seca. Mis hermanos de Cristo en gloria, si es cierto que tú vas, eh, no hay agua, el Señor los va a tornar en estanques de aguas y en manantiales de aguas, la tierra, esa tierra seca. Y el Señor tiene ríos de agua viva. El Señor tiene cosas maravillosas para ti, mis hermanos. ya para ir terminando en Oseas 2.14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré de su corazón. El Señor no quiere que te estanques más. El Señor quiere que haya un crecimiento en ti. El Señor te va a llevar a lo sobrenatural, porque cuando te lleva al desierto, no es para cumplir una vez más tus caprichos, es para cumplir un propósito en el nombre poderoso de Jesucristo. Mis hermanos, desgraciados en la gloria, el Señor nos ha hablado por esta clase virtual. Mis hermanos, gracias por escuchar, no a mí, sino al Señor, porque siempre le vas a la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Mis hermanos, que Dios te continúe mega bendiciendo, como lo digo yo, y Recuerda, daré la gloria y la honra al Señor. Bendiciones.